Bueno, chocolate cake, ahora vamos a cantar un temita que estuvimos trabajando con todo el equipo y estoy hablando así como carol dance para que no descubran mi voz ni quién soy realmente, pero ojalá disfruten el tema. Yo te odio Siempre imagino a los cogollos Siendo tú dentro del mole Y muelo hasta que te destroce Y este dolor que llego adentro Imagino a los cogollos siendo tú dentro del mole Te el ataque que te destroce Y este dolor que llevo adentro Lo que hace un sentimiento de un boicot a tu gobierno se pelide, no está preso, ni valiado ni violado, ni trajeado Pues tu gobierno lo aceptó Miedo infundió a la población, balas van a volver Bueno, muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo de chocolate cake Recuerden que soy un degenerado. Muchas gracias.